Está cómodo él y nosotros no podemos más de la alegría de recibirlo porque es actor de cine, sí, de teatro, sí, de televisión. Sí. Es paraguayo y acá la rompe toda, porque allá la rompe también, claro. pero acá enamoró absolutamente a todos con ya es, su casi es casi nuestro, nuestro. casi nuestro, sí. lo podemos decir, El señor Nico García. ¡Nico García! Hola, hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Hola, Muchas gracias Nico. por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien vos. Bien, bien, bien, bien también, bien qué también. Qué lindo hablar con vos, te agradecemos de verdad por tu tiempo. Porque... Gracias por la introducción, muy linda la introducción. Qué bonito, ¿no? Gracias a vos, <risa> de verdad. Estamos chochos con tenerte porque eh, sos riguroso y también habla muy bien de vos, de tu humildad, de responder las redes, de darte un tiempo para la gente mal llamada del interior. Viste, lo que no está en Buenos Aires como que no existen, así que gracias por tu, tu buena onda. No, por favor, gracias a ustedes para, por la comunicación. Yo encantado. Escúchame qué presente increíble que tenés. ¿Sos consciente? Eh, sí, sí, la verdad que sí, soy consciente. Eh, estoy disfrutando mucho del lugar donde estoy. Eh, estoy muy agradecido eh, de, lo, de, de, de, de todo lo que me está sucediendo eh, a nivel profesional. Y la verdad es que todavía estoy, viste, en, eh, eh, tratando de disfrutar día a día lo que me sucede y poniéndole ganas también y, y, y energía a, a todo lo que se viene. No, porque además las cosas que has hecho, o sea, primero que has laburado con los mejores actores del país, puedo asegurarlo, porque con todos. Eh, y segundo, te han dado papeles súper copados, súper lindos e interesantes, me imagino eh, para vos como, como actor hacerlo, ¿no? Sí, la, la verdad que sí. Estoy muy contento con los papeles que me llegaron este último tiempo. Tuve tuve la suerte de poder hacer eh, personajes sumamente ricos eh, interpretativamente. Eh, tuve la suerte de hacer un un personaje también en una tira, verdad? Que son muchos capítulos, entonces uno tiene eh, un arco para, para, para desarrollar y, y, y, y para ir explorando y, y la confianza del equipo, todo lo que se dio con, con este último proyecto, con la 1.518, eh, la verdad que no puedo estar más eh, feliz y agradecido. Nico, preguntarte un poco cómo arrancaste. Sabemos que en Paraguay la rompías toda también, seguís siendo muy conocido, pero decidiste venirte a la Argentina. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue entrar en el mundo del espectáculo acá en Argentina, digo? Bueno, eh, yo Paraguay sí ya era actor, ya, ya, ya había trabajado mucho como actor. Estaba en una etapa, entrando a mis 30, estaba en una etapa como de crisis, no sé si crisis, pero como... Eh, de que tenía ganas de otra, otra búsqueda ¿verdad? a nivel artístico y Buenos Aires me parecía sumamente atractivo eh, con respecto a los profesores las técnicas, la obra de teatro los museos, todo lo que tiene que ver con la artística o con el arte en esta ciudad eh, yo ya había venido en el 2005 a hacer un intensivo eh, de clown que eso me me gustó muchísimo con Cristi Martí eh, se me abrió un universo nuevo y entonces a los 30, a los 29, dije, bueno, dale, vendo todo lo que tengo acá, dejo toda mi vida acá en, en Asunción y, ¿Vendiste todo, y me voy a, y me voy a, a seguir explorándome. ¿Vendiste todo de verdad? ¿Todas todo tus cosas? Sí, otra. sí, sí, bendito. Sí, ¿Qué fue eso? En ese vendido, tiempo Nico? estaba sal, salía con otra actriz. En ese tiempo, me acuerdo que vendimos nuestros vehículos, toda otra mesa, la DEDA. Ah, un proyecto ropa, en pareja. Toda. ¿no? Armamos toda una. Teníamos... Estábamos ya trabajando en la tele los dos, así que teníamos buenos ahorros. Habíamos ahorrado, habíamos ahorrado algo de guita como para aventurarnos. <risa> y, y nos tiramos a Buenos Aires. Y la verdad es que desde que llegué eh, tuve mucha suerte acá no solamente a nivel laburo sino que a nivel compañeros que me tocaron en las distintas escuelas, en los distintos entrenamientos actorales eh, tuve Qué mucha bueno. suerte en los lugares donde viví la gente con la que me rodeé, los amigos que hice rápido claro. y, y bueno y después hago un casting para una serie que se llamó Jorge en el 2012, que ahora cumplimos 10 años eh, para, con Malena Pichotini y con Lars y, y creo que ahí, desde ahí no dejé de laburar. Eso se volvió como bastante una serie, bastante de nicho, que hasta hoy la gente se acuerda de Jorge, wow. que es una serie que tiene 10 años, está en, está en YouTube, está, en, está entera. Y desde ahí no dejé de laburar. Eh, siempre seguí laburando en Argentina, en Paraguay también, eh, autogestionando cosas también, eh, produciendo cosas también. Y, y hoy estoy, qué sé yo, disfrutando también un poquito, ¿verdad? De, de este camino recorrido. Qué lindo. Nico, la rompiste toda, bueno, desde González Bonetti, en, en el arranque en, en Paraguay, el reino, que fue un éxito, bueno, todo lo que has hecho. Mi pregunta con respecto al reino chino Darín, sí. es tan lindo, le sale todo sí. bien. ¡Sí! eso lo, lo respondo! O capaz que, no sé, contame algo malo, decime, mirá. Tenía mal aliento claro. de la claro. sí, es es así, O ¿Vos sea, es que cuando salió el reino, cuando salió el reino, hay una escena que mi personaje le, le, le, le levanta desnudo en la cárcel, ¿verdad? Después de que al chino la, lo hayan golpeado, lo levanta desnudo y lo lleva acá en el, en el hombro, lo lleva... Ah, o sea que lleva, tenés data buena. <risas> tenés <risas> la lo info. Lo lleva metro. Y ese, vos sea, es que la cantidad de mensajes que me llegaron y claro. De esta escena en particular De chica diciendo chico, Chicas, chicos te entre todo. todo lo que haya en la tierra viviendo Me llaman en mensajes diciéndome Dios mío, por favor Nico pero si para que se que hace. Pregunta ¿Sería un, un chico, un vago pa, para tener de amigo Onda, vamos de levante juntos, Chino? ¿Sería una onda así? Qué te, o, ¿Qué te parece? bueno, No bueno, sé, pregunto ¿O es tranquilo? El chino creo que es tranqui porque está en pareja hace mucho tiempo, hace entonces ya mucho. creo que a mí ya me tocó el chino, el chino tranquilo El <risa> <Claro, risa> chino tranca, claro, claro tal Nico, cual. ¿es cierto que eras skater profesional? Leímos por ahí ah. Es cierto, es a cierto, ver, cuando era muy chico, cuando tenía 14 años, fui skater profesional, eh, competí en Argentina, competí en Mar del Plata y bajé una escalera de 8 ocho, de ocho escalones con un 360 fakey a los 14 años y los argentinos me dijeron, eh, eh wow. salí segundo y tenía 14 años, vale. wow. Wow. no sé lo que es esto porque no, sé, no sé skate, pero, pero, pero parece que ¿no? sonó sonó, sonó, bien. Bien. sonó, sonó zarpado sí, pero me imagino que es tipo un 360 así zarpado, así wow sí, sí, sí. y no sí, se sí. quebró, tengo buenos amigos de esa época todavía pero claro. era muy pibes te, está, te estoy hablando hace 30 años, re, imagínate, yo tengo pero 42 años hoy, hoy, te dan un skate porque yo le digo patineta, pero patineta sí. es muy de chiquitito. No, claro, o a sea, mi hijo, claro, mis hijos es patineta, pero eh, es sí, el sí me despiendo. hoy ¿Qué? me das y me despiendo todavía, sí, sí. Ah, sí. Ok, te me queremos gusta. acá en Mendoza y te hago te reto. ¿Cuándo ay, venís ay. a patinar acá? Ojo, ojo. Fui a Mendoza, eh. Fui a hacer teatro a Mendoza con, ah, con sí. mi amigo Marco Antonio Caponi. Pero, sí, cuando vino acá ahora ¿sí, la última vez? No, no, no. Ese es un unipersonal de él que, que es espectacular. Ah, Nosotros sí. habíamos hecho una obra en el 2015 que se llamó en la soledad los campos de algodón, que era una sí. obra de dos personajes que nos fue muy bien y la estrenamos en Mendoza. Oh, ah, pero cuando volvés? venite un día. Tenés que volver. En tenés el teatro que circular, en el teatro circular, ¿no sé si existe todavía esa sala? Sí, claro. Que era que está. maravillosa. Sí, sí, en el, sí, el circular, la sala de de park, circular, sí, señor. Sí, eramos, sí, sí, sí, sí. Qué sí. lindo. Bueno, veníte que ahora tenemos muchos amigos eh, con bodega. ¿Le tenemos, contaron que hoy estamos de festejo? Tenemos un par de vinitos ahí. Claro, nosotros estamos no, de festejo. es ¿no? mi, mi sueño es irme a tomar vino a Mendoza. El pero lo que estamos sí, ¡Te lo gestionamos! Te lo, lo hacemos realidad. <risa> <risa> <risa> hacemos <risa> sueño realidad. <risa> te genera, te, mira, Te conseguimos muchas cosas de canje. Porque de eso algo sabemos, Nico. Algo sabemos. <risa> Escúchame. Eh, nosotros estamos de festejo y tenemos ganas de jugar. Y vamos a jugar con vos. ¿Te parece...? Dale, hoy, cumplimos, hoy cumplimos 200 programas y vamos a jugar con una serie de preguntas Que bueno, justamente tiene un juego de palabras con alguna de tus películas Series o también de las obras donde has participado La pregunta número uno sí. Si te vas a una isla solo ¿Sí? Y podés llevar siete cajas con un elemento único en cada una ¿Qué te llevas? A ver... ¡Wow! O sea, wow. siete elementos tengo que llevar. Sí. ¿Sí? Un elemento por bueno, caja. Siete cajas. Eh... llevo un, llevo una batería, nafta. Una... una ¿Está bien? No. batería En una batería, nafta. En la, en la otra, un bidón de 200 litros de nafta. Super. Sí, Pero va a prender fuego toda la ¿En isla. La tercera... <risa> bueno, pará. Va, a ver, la tercera... tercera. Usted, usted, usted, un teléfono satelital Ah, sí. es buena Bueno en La cuarta una, un, un, una tele smart Ya con, los, con las siete películas sí, de películas sí. De historia Bien Grande las cajas sí. Sí, Grande la antena eh, no Quinta Quinta un, eh, una, un, un, una biblioteca miniatura Bien, Bien. El, Me gustó con esa Con letras muy chiquititas Que se tengan que leer con lupa ah, Ay. Muy práctico en la sexta. Una la, lupa. Sí, claro, la lupa. Sí, claro, sí, chicos. Si no, ¿para no, qué? De una. ¿Y la séptima? Y en la, y en, y en la séptima, eh, una rodesia ¿Y ah, sí, No. no, sí, bueno, sí, no pero cada uno, chicos, sí, que lleve chico, chico, chico, chico, lo que, que quiera. Yo hubiese puesto vino en toda la casa. No, siete vinos me llevó. <risa> y del pico, porque Nico Y del pico, olvidate. Clavo una goja de palmera para sacarle el <risa> corte. Las cajas de Nico. Me gustaron las cajas de Nico, ¿eh? Sí. Atención con eso. Vamos con la segunda. Sí. ¿Qué lugar sí. o persona en tu vida es el reino? Ese donde te sentís Epa. más pleno que nunca. Eh, creo que con mi equipo de teatro... Eh, con un, con un grupo de amigos que tenemos de una obra que se llama Carlos en el Centro, que eh, trabajamos hace mucho tiempo, que hicimos ya eh, cortometrajes, series, obras de teatro que tienen que ver con un humor más personal. Creo que con ese grupo, desde donde me siento más más en el reino. Ay, me gusta, ah, me gusta. Qué bien. Sí. Venís espectacular hasta ahora, Nico, eh. Vamos respuesta la completa, Grande, completísimo, de todas las actrices, ojo. Ah, uh. pa pa pa A ver, que estaba, de novio o recién No, esa fue la historia de cuando vino a la Argentina. ¿Ahora seguís de novio, Nico? ¿Cómo? ¿Estás de novio? No, estoy, estoy soltero. Ah, bien. bueno, no sé. Nomás. No, lo, lo hice como bajón, está, está <risa> bien igual estar soltero. Sí, está bien. bien. Ah, bien, está bien traigo esto, ¿no? Perfecto. Que quede claro, que quede claro. Sí. De todas las actrices con la que compartiste escena. O actores, porque el chino de Darín también podría No, introducir. porque no aplica sí. la. No, pregunta. porque no aplica ah, la pregunta. pregunta. Cata, por favor, hemos trabajado si el chingo de la maestra china de arena. De yo detrás no de esa pregunta. De todas las actrices con las que compartiste escena, ¿cuál es, a tu criterio, la leona de la actuación y por qué? Nancy Douglas sin duda, sin duda Nancy Duplass porque es, es una actriz maravillosa, es una líder de equipo maravillosa, eh, es una, una actriz muy completa que maneja muy bien drama y comedia, eh, lo, lo hace ver con mucha facilidad y verle laburar y verle verle guiar al equipo es Hermoso ¿no? Es muy lindo y es muy gratificante Y justo claro. la protagonista de La Leona Justo la protagonista justo. de La Leona Y bueno, Ay, pero claramente preferible. además con la trayectoria que tiene es hermosa claro. eh, Vamos con la cuarta bueno, Podría haber dicho Patricia Palmer bueno. también, Que también que Mendoza además Patricia Claro un beso, Patricia. Hubiese quedado la mucho vamos. mejor con nosotros. Pero no. <risa> se fue de chiquita, así que mirá. La fue, la perdí. <risa> vamos con la cuatro A ver. ¿En qué te consideras un amateur? Wow. Yo remarco, remarco. Sí, por si pasa desapercibido el nombre de la P. En. En la cocina. Ah. Ahora estoy inculturando la cocina, así que todavía me considero un amateur, pero voy en camino de eh, ser un Expert. un aficionado con. Vamos. ¿Qué, qué plato ¿Qué de, autóctono de Paraguay eh, no falla, digamos, que sorprendes? Te hago, o sea, si venís a mi casa, te hago una chupapazú y sí o sí quedas. Encantado una, con la comida, bravo. Ya una Perdón, porque no sé, no. A ver el detalle. Es como una tarta, es como una tarta de choclo. Ah, ya me no. encanta, siento pero no llegando. Con, con queso y con cebolla. No, no, no, no esa combinación me rico. parece la gloria. Para, Nosotros tengo, llevamos el vino. Bueno. Locutor, se calma. bueno. Se calma. Eh, yo te digo algo, que ya que utilizás muy bien la cebolla, el choclo. ¿Y qué más dijo? ¿El queso no? Sí. ¿El quesito? Sí, queso. Queso sí. y huevo. Metés el zapallo, ese cáscara verde adentro naranjita. El tipo que se inglés. llama zapallo inglés. Sí. Sí. sí, en la clase de cocina con hormigas. Sí, me, no, no me he el nombre. Lo metes al horno, sí. lo dejas ahí 45, 50 minutos, medio que sí. se achicharra por fuera y sí. la pepe, la, pife, la pife. No, Pero, pero no, después le sacas todo lo de adentro. Sí. Fue la de Maru, tan, eh? Y mezclas, le mandamos un besito a Maru. Y sí. mezclas todo, el zapallito, sí. el choclo, la cebollita, el sí. queso y al horno gratinado. Oh, ¡Placer sí. de los dioses! ¿Anotaste, Nico? Y si lo Pero, trituraste ¿pues haces una sopa en invierno una pregunta, A una ver, pregunta, pregunta. Eh, ¿Realmente lo hiciste vos? ¿Eso <ríe> o viste un video? <risa> y... <risa> <¿O> <risa> ¿Qué te gustó para cómo salió? Y tenemos alguna prueba. Así como lo sospechaste, Nico. Mira, me parece una falta de respeto. Sí, Nico, no parece. No, no. no, me parece que por más que vos sagros, que no, te mataste no, la, la leona, que hiciste el reino, eh. No me parece. No me parece. <risa> no me parece. Te voy a sorprender. Mirá, ¿Qué pensás? Que Olvidás? la conductora no puede cocinar. zapallitos? Soy madre de dos pibes, olvidate, sabes lo que te cocino. No, me gusta cocinar. Me gusta cocinar, Nico. Te sorprendo, te sorprendo seguro. Okay. Igual me sentís re herida con lo que hablaba espantoso. ¿Podemos terminar ah, la comunicación sí, no, ahora? ¿cómo ah, vamos no, a cortar no. a Vamos con la cinco. A ver, 5. ¿Qué proyecto te falta concretar? Ese que decís, este sí es el hijo buscado. que tanto esperé? Eh, hace mucho tiempo les estoy atrás a un proyecto y no puedo concretar y siempre que me, que me voy a embalentonar y subir al proyecto sucede algo y es Hamlet en el ah. teatro. Oh. Bueno, ¿viste esa frase que dice? Hay cosas que, por, que, que pasan por algo y hay otras que por algo no pasan. Quizá no es el momento y cuando llegue, ¿viste? Las rompes todas. Qué, qué fuerte, ¿no? Pensemos así, tratemos de pensarlo así. Sí. Trato de pensar, trato de que se sea oh, mi a Además a de esperar. cocinar, te hago un poema. O te me estás cagando a risa. <risa>, <¿sí te> lo... <risa> ¿Es filósofa, <risa> cocinera, conductora? el <risa> con tiempo, cuál es el <risa> perfil de la conductora? ¡Te libro de autoayuda Oh, no, un, una receta de cocina. Disculpanos, Nicolás. Es lo, un miedo, es lo que tenemos para ofrecer. Con la frase teníamos un miedo ahí que le salga. Nico, puedes tocar el, el botoncito del teléfono rojo y cortar y andar. No, no. Ni, no. Seguí con pero todo es, se la comunicación. Cierre buena onda, olvídate. Che, ya está. No, ¡No! ¿A, pero, no, a pero, no, dale, las Una más. Yo que me dejé llevar, Nico, porque igual yo tampoco todavía me defino, así que quédate tranca. Eh, vamos con la última y escucharla hacia Amadeo y Cirilo. Sí. Esta pregunta wow. no está chequeada. No, en absoluto. Esta pregunta nos despegamos, la producción, la producción general, gerencia, absolutamente todo. Mendoza, Todos nos despegamos. Mendoza, el gobernador, <risa> Suárez. <risa> todos, porque no sí. sabemos de qué se trata. Es la pregunta de Amadeo y Cirilo, mirá. Oh. Nico, querido, acá está. Eh, bueno, esto es para todo y preguntar con nosotros. Sí. Pregunta. pregunta programa aparte dentro del programa. Sí, ¿no? sí. Parece. <risa> te suena el teléfono característica más uno. La tenés de dónde es, ¿no? Del norte. Estados Unidos. Ok. Más, más uno, no sé. Y te dice: Hello, I am Quentin Tarantino. Oh, <risa> my God. Yeah. No la hemos escuchado. O sea, Tarantino. Te, te llama el director Tarantino, Nico, y te dice: Quiero reeditar. Ah, que bien habla español. Claro, sí, sí, porque ha trabajado mucho acá. Sí. González vs Bonetti en New York. Oh my God. Con el nombre Williams versus Phillips, ¿no? Porque es, es un poco de, ¿Sí? de allá. Sí, claro, más local. Claro, y quiere que vos seas, obviamente, el protagonista. Sí. Hay una buena cantidad de dólares allí. Dólares. Exactamente. ¿Dólares Blue? Pero, ¿Cómo? ¿Blue? Eh, trabajando. Sí, a dos, viste que está Está Trabajando, más o menos. trabajando. Pero te tenés que instalar allí. Sí. Y no volver, volver nunca más a Paraguay. ¡Oh! oh no ¡Nunca más! ¿Por qué le pediría eso a Quentin, <risa> chicos? Calmate, Tarantino. No puedes volver decís, a pisar la asunción. ¿Qué le decís a Quarin? ¿Qué ¿A le quién? decís? No, no. Le digo a Quentin Tarantino lo siguiente. Mirá, Quentin. Oh. Agarra el proyecto no. que tenés. Lo doblás así en un. Miedo. En, en, en, un, en, en un cosito chiquitito. Sí. Más chiquito, lo, acá te lo voy haciendo, mirá. Un poquito. No, más lo chiquito, más chiquito. Como la biblioteca <risa> miniatura. Claro, con biblioteca miniatura. Y te lo metes bien, sabes lo que ¡No! un ¡No! <risa> <pagó? risa> Tanto iba a defender Paraguay, ¿cómo pensamos que ibas a acertar? Esos son tipos patriotas, viejo! No, Claro, ama su país. No, sí. esto es porque ustedes no conocen Paraguay. Si conocieran Paraguay, se van a dar cuenta que... Claro, que era una locura. Claro, qué tal eran, cual. Eh, escúchame, bueno, a ver, vendeme Paraguay. ¿Qué tengo que ir a conocer? ¿Vas por el mate? Eh, ¿Vas en por en el En primer telete? lugar, tenés que ir sin tu marido. ¡Epa! ¡Ah! ¡Se lo dijo! Ah, ¡Se lo dijo! Sin tu marido y sin tus hijos. ¡Auch! ¡Auch! De ok, fiesta, una Miguel. escapada libre tuya cuando cumplas 40, cuando tienes a tus 40 años. Ya los cumplió. Fatan, ya, ya los. Me falta mucho, Nico, me falta mucho, pero bueno, bueno voy camino una a una escapada con tus amigas, una escapada con tus amigas por tierra. Te bueno, aventuras. No, tío. no Franco, creo que estamos, vas, a volver, eh, eh, vas a volver más contenta y con un par de kilitos de más. Ah, bueno, se come bien, parece. Se come rico. El locu se anota. El se anota. El locutor se anota. ¿Qué estamos yendo? Claro, Pero con ¿por la ¿por solo? ¿por qué solo Hay una, una movida nocturna linda, porque el paraguayo es seductor. ¿Por qué? Mm. <risa> Quiero una, una movida linda, realmente, en, en todos los horarios, no solamente a las noches. Sí. Eh, culturalmente hablando vas a volver con nuevas ideas. Tiene una eh, cara como pícara, ah. ¿no? Es como un viaje fresca, profesional en realidad. Pero para más fresca, con, con nuevos, aprendiendo nuevos bailes autóctonos también ah, dígame uno, que a mí me encanta, para ah, Vamos a cínico, y con, sabes, Yo contaba. te enseño un baile autóctono de acá y vos me. <ríe> es muy vos autóctono. Me enseñás un autóctono de allá. Claro, no, ¿Qué, ponele, que, ¿qué, ¿qué baila? ¿Cómo? Una polca. Ay, la a ver, polca. Una polca, una polca paraguaya. ¿Pero eh, cómo se baila? ¿baila? Se, se baila, una especie de lambada. Ah. ah. ¡Sexy! Ah. Ah, con un cuerpo cerquita, cerquita. Está bueno. No. Pará, esta, escuchá. Eh, tenés que ir a aprender a Paraguay. No te, sí. Yo no te, a, no te puedo dar la dirección. Ah, ah, no te, te puedo dar clase virtual. Canción. Ah, no estás dando clases virtuales. Bueno, no, yo, no. eh, cuando vos vengas a Mendoza... Sí. Eh, Lleveme a, una a danza. Mendoza a tomar vino, a tomar vino y a comer oliva. Y a avanzar porque hay una danza, la cueca. danza, danza un rato, que se llama... La turraca. Ah, la turraca, sí. está bien. Y se baila así, pone los ver Es muy local. Sí, es ya ya sí, la única es única única, Pero es solo de acá, Pero es que tener muy bien las rodillas Es pero no, claro Es antes de los 40 esto no, Será es claro. antes los de los 40 son... Antes del viaje <risa> Exactamente eh, Nico, ¿te dejé anonadado? Ah, que... La verdad es... No, Nico no puedes quedé... creer no, Porque tenés el... Tenés muy buen movimiento de rodillas la ¿Cómo la ves para bailar la polca Después de ver la turraca? ¿Está ok para la polca ¿Se la bancaría? Creo que sí, eh creo Bien. que sí Creo que sí, hay que ver que otros movimientos eh, de articulaciones buenos tenés y creo que va a ir. Va a ir, es, va a ir. es muy va a ir. exigente, Nico. Sí, la verdad no, es que un castigo. ¿eh? Y bueno, chicos, es claro. profesor de Y antes. por algo es lo que es, ¿entendés? hizo todas las cosas que hizo. Nico, te queremos agradecer por tu buena onda, tu humildad, por prenderte, por engancharte y por ser tan tan amoroso y tan buena onda. Gracias chicos, muchas gracias por la comunicación, la pasé muy bien. Eh, espero verlos pronto. Eh, si es en Mendoza mejor. Y un beso grande para todos. Ay, un beso, beso. Un no, beso. No, no, oh, oh, oh, esperamos con vinitos sí, acá. Cuando claro, quieran. Además es amigo de Marco Antonio Caponi que estuvo hace poquito acá, ¿no? Sí, también bien, es cierto. Que estuvo con Amigos nosotros. De, de programa, y es también. amigo del programa.